y estaba otra vez tirando piedra cuando salimos a ver qué era lo que pasaba el tipo parece que estaba en drogado desarmado sin nada imagínate me mochó el hueso de ¿eh? chepa se brazo. ya lo saben y en la cabeza no, no sé cómo no me mata porque tengo varias heridas en la cabeza